Pitruenos, año nuevo, vida nueva. Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque. Y sí chicos, feliz año, feliz 2021. Por fin dejamos atrás el 2020. O sea, nos estaba costando mucho, ¿vale? Este año de mierda con el coronavirus y toda la historia. Ya estamos aquí, ya ya ya ya hay que pensar en positivo. E igual que hay que pensar en positivo, chicos, en el que vamos a hacer lo mismo. Vamos a capturar nuevos Pokémon porque el último capítulo fue una verdadera masacre. Os encantó el capítulo, también os digo, o sea, os flipó, un apoyo increíble. Pero una masacre, hermano, nos queda... Vamos, es que nos destrozó la mitad del equipo. Me voy a poner los cascos y vais a flipar. Como bien sabéis y como bien disfrutasteis, si no lo habéis visto, id a verlo, lo tenéis por aquí... Eh, murieron tres Pokémonazos del equipo muy importantes Murió Eric, murió Octavio y murió Nabo Increíble, o sea, qué desastre, qué desastre Es que encima de maneras, de maneras lamentables, sobre todo la de Eric Por favor, decidme que la de Eric no fue lamentable a más no poder Pero bueno, es lo que hay compañeros, tenemos que vivir con ello Y vamos a dejarlos por fin en la caja F que va creciendo. Al principio parecía que arrancábamos despacio y tal. Pero yo sabía que esta serie iba a tener muchísimos muertos. Pensad que los combates dobles te obligan a sacrificar muchas veces, ¿eh? O sea, es, es muy, muy, muy complicado. Y mira que este este Togetic, este Togetic, tío. Que yo quería que fuera un Togetic con dicha precioso. Y no, nunca llegará. Ay, qué lamentable. Aquí están estos tres que son los que capturamos ahí en la, en la mierda esa de la, de la prueba. Y voy a rellenar con... Con el aprendiz. Para sustituir a Eric, nuestro nuevo Pokémon de tipo planta, voy a meter a Luismi, que es un tanque, es una maravilla este Pokémon, la verdad, o sea, me, me encanta. Y creo que voy a meter a Crown, a pesar de que todavía no ha evolucionado, le queda poco, y yo creo que puede ser interesante. Sí, yo sé que tenemos aquí mejores Pokés, ¿vale? O sea, Pokémon con más potencial. Esto, estos son los malos, ¿vale? Estos son los malitos. Pero voy a ver a Crown, me apetece. Yo creo que puede llegar a ser un buen Pokémon. Imaginaos un Kingdra poderoso en un futuro. Buah, si conseguimos un Pokémon con lluvia va a ser un pepino. Pero bueno, chicos, vámonos. Va a ser día de capturas, día tranquilito, día de relajación. Capturaremos muchos Pokémon, así que si quieres un mote, prepárate porque este es tu momento. Es verdad, había evento aquí de que ahora se ven los líderes de gimnasio. Se va a ver a los tres, los tres que hemos vencido con terribles sufrimientos. Bueno, este, este ha sido el peor, ¿eh? Este ha sido el peor con diferencia. También perdimos con Serval, me parece, uno, ¿no? Serval los mató uno. Jut, eh, Jut, creo que ninguno. Y Tia Smile 3. O sea, es increíble a uno en niveles brutales. Eh. Mirad, mirad qué guapos, tío. Mirad qué guapos. Con esos loguitos, con esos... esos... Ah, es precioso, o sea, es que yo estoy tan contento de, de, de mis... De mis modelos, Mira el tatuaje de señorita Hut Hut Es que está clavado, que está puto clavado chavales Vamos a comprar, oh super bolas, eso es Vale, vamos a comprar, madre la de pasta que tengo ¿Qué ha pasado aquí? <risa> Tenemos muchísimo dinero Vale, pues vamos a comprar por lo menos, a 30 tío, es que, es que me sobra Perfecto, sí, sí, por supuesto, ¿cómo tengo tanto dinero? No tengo ni idea Vámonos ¡Ahora sí! ¡Por fin! Vamos a capturar el primer Pokémon de ruta. ¡Qué ganas, tío! Tengo ganas de verlos, de verdad, ¿eh? Me... Estoy con el hype. Con esto de que además tienes el feeling de que hoy algo va a tocar. Algo bueno nos va a tocar. ¡Vámonos! A la... ¡Lol! ¡Un puto Celestila! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Es gigantesco! Desaparece, tío. Puto desaparece. Se va como al otro lado de la cámara. ¿Sabes qué? Qué guapo. Vale, adiós, Celestira. Yo te quiero. Me caes bien, pero como que no. Vamos a coger vatios por aquí. Y esto es. Vale, Lago Milotic. Lago Milotic. Luego tendré que apuntarme qué cosas hay en el Lago Milotic. Y qué, qué, dónde hemos capturado y dónde no. Vale, oh, Araquanid. Lo Agron. Un oh, maldito Agron. Vale, primer Pokémon del Lago Milotic. ¿Qué? Ok, esto está OP, ¿vale? Esto está OP. Este no ni siquiera se puede jugar en, en VGC, así que obviamente este Pokémon casi que lo cancelamos, ¿vale? ¿Escapamos? Gracias. Menos mal que estaba a nivel 18, loco. Me llega a matar o a hacer algo y me pegó un tiro. ¡Vamos! ¡Primer Pokémon del lago Milotic! Este no vale, joder. Vale, va, va, va. Algo que no sea Rayquaza, por favor. Dos años más tarde. Va, por favor. Algo que no sea Reikwaza. Uf, uh, ¡Sí! ¡Kung -fu. ¡Esto vale! ¡Es Ursifu! ¡Ursifu vale! En VGC Y hemos dicho que un legendario vale. ¿Kung Fu? <coughs> ¿Es legendario? ¿Ursifu? ¿O no es legendario? No lo sé, ¿eh? Creo que sí, pero no estoy seguro. En principio vale. En principio vale. Vale, vale, vale. No quiero perderlo, chicos. No quiero perderlo. Eh, tengo Somnífero con, con el aprendiz. Vamos a, vamos a dormirlo. Vamos a intentar dormirlo. Y... y puf, puf, puf. No quiero perderlo, chicos. Muchísimo cuidado. Aguante. ¡Oh, tiene aguante! Nada, pero está granizando. Aguante no sería bueno. eh. Nivel 17. Vale, está bien. Está bien. Me gusta. Somnífero. A dormir. Foco energía. ¡Uh! ¿Cómo evoluciona? No sé, no he jugado los DLCs, así que no sé cómo evoluciona, pero Kufu evoluciona en. En Urshifu, ¿vale? Y. y no sé si hay, hay que elegir uno u otro, pero no sé. Ahora que lo pienso, igual, hasta que no haga el DLC, eh, es. Como que Kufu, no lo sé. Es que no sé cómo evoluciona, chicos. Vale, va. Probamos con una Super Bowl. Es tipo lucha, ¿no? Creo. Ahí que va. Vamos allá. ¡Kufu, hermano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! Kung Fu atrapado todo. Y compañeros, tenemos el primer, creo, legendario de la serie. Eh, ya dijimos que podíamos tener un legendario, pero solo uno en el equipo, ¿vale? No podemos spamear ahí los legendarios. Pero si capturamos uno, o sea que de puta madre. Kung Fu, un mote, por supuesto. Y el mote de este Kung Fu se lo va a llevar Hoiker Millán... Que comentó en el capítulo anterior diciendo que, que tenía nuevo subsidio Pues tú tienes un nuevo mote de un pedazo de Kung Fu Hoiker Me mola tu mote, eh? me mola tu nombre aquí Hoiker, no sé en qué está basado, pero me flipa Ahí está, Hoiker Quiero añadirlo al equipo, sí, vamos a añadirlo al equipo Y quitamos a... Vamos a quitar a Crown, ¿vale? De momento lo quitamos y ya, ya iremos viendo Ahí está Quiero ver este kung fu Que haya salido bueno, que haya salido bueno Que haya salido bueno Malo en ataque especial, bien, bien Por lo menos no es como Como los otros que son malos en ataque O cosas así, bien Foco interno, ok Golpe aéreo tipo lucha puro, ¿no? Sí, interesante ya me diréis eh, en los comentarios, por favor, decidme cómo se evoluciona este bicho, ¿vale? Porque quiero evolucionarle, no sé cómo se hace, si es por nivel, si tiene que tener alguna cosa, no lo sé Pero quiero un Urshifu, pero está, vamos, como está mandado, me cago en San Pito Pato Ok, ok, ok, empezamos muy bien el día de hoy, ¿dónde estoy? Aquí, ok Vamos a por la siguiente ruta que creo que es Rivera de Pistón ¡Madre mía! ¡Arcana! ¡Uy, Arcanaine! ¡Aerodáctil! Hay un fibas que me encantaría tener un Milotic, otra vez el Araquanid. Ok, va, va. Ahí está, ahí está mi Pokémoncito. Primer Pokémon de la ruta. Uh, Nidorina. Nidorina no está mal, ¿eh? Un Nidoqueen. No le hago ascos a un Nidoqueen. Nivel 32. ¿Qué ha pasado con los niveles, chavales? ¿Qué acaba de pasar con los niveles? No voy a sacar al Aprendiz por si acaso me lo revientan con algo de tipo Veneno. Voy a tirarle... Infortunio. Está a nivel 32. Yo creo que no me... O sea, no debería matarlo. Ahí lo llevas. Y más de la mitad. Perfecto. Lo dejamos en ámbar. Doble patada. Muy bien. Un genio. Un maestro. Un, un dios de los, de los ataques Pokémon. De la tabla de tipos. Ahí está Nidorina. Captúrate. Uno. Dos. Tres. ¡Y no! Tenía que pasar. Tenía que pasar. Pues Toxi! ¡Púas tóxicas! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ojito que tenemos nuevo candidato a Pokémon Guarro del equipo, ¿eh? ¡Púas tóxicas, chicos! Uno. Dos. Tres. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Claro que sí! Segundo Pokémon del día. Un Nidorina futuro Nidoqueen. Bueno. Oye, ni tan mal, ¿eh? Pero ni tan mal, ni tan mal. Vale, bebé. Mota de Nidorina, por supuesto. Y el mote de este Nidorina se lo va a llevar Sebastián, Pedrotti, madre mía, Sebastián. Llevas pidiendo mote 18 millones de años y por fin ha llegado el día. ¡Ha llegado tu día! Tienes un Nidorina. No está mal, ¿eh, Nidorina? No tenemos nada de tipo veneno, nada de tipo tierra ahora mismo porque murió Octavio. Así que, ojalde, ¿eh? Vamos a mandar al PC de momento. Tiene la DT76 a la bolsa. Ahora miraremos qué son esas máquinas técnicas porque son interesantes y continuamos. Todo. ¡Oh! ¡Uh! Un Zekrom así por los loles ¡Ibeltal! <risa> Estoy flipando Estoy flipando Ibeltal no vale, ¿vale? Eh, por favor, Ibeltal, déjame escapar Quíreme, eh, no, no me fastidies Sé que eres tipo siniestro Y que eres un Pokémon muy poderoso pero ¿Me dejas escapar? Por favor Vale, gracias ¡Uh! ¿Te imaginas que me mata aquí de repente, pim pam? Valle entre puentes. Let's go. Otro más, chicos. Otro más. Primer Pokémon del Valle entre puentes. LOL. No, LOL. Forma galar de Glaceon. Forma galar de Glaceon. Brutal. Sinceramente, brutal. Qué guapa. ¡Qué guapa, tío! ¡Súper tétrica! Eh, vale, creo que es siniestro, ¿vale? Así que voy a ir con Aprendiz Cuidado, que igual es tipo hielo también Y soy tipo planta Vamos a intentar dormirlo, ¿vale? Pero este Glacian tiene muchas papeletas Para venirse al equipo ¡Llanto falso! ¡Llanto falso! ¡Se muere Eric con llanto falso! ¡Y viene este con llanto falso! Por favor, tenemos que capturarlo Sí o sí, ¿eh? Sí o sí, Somnífero, va Va, canto helado. ¡No! ¡Aguántalo bien! ¡Aguántalo bien! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, duérmelo duérmelo, duérmelo, duérmelo, duérmelo, duérmelo, Vale, no lo falla. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Me, me gusta, me, me, me, me congratula. ¡Me congratula! Ok, última Superbola. Si no se captura de superbola, tiramos Ultrabola, ¿va? Venga, superbola. Glaceon, por favor. Confío en ti. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Claro que sí! La última superbola que quería tirar. Y si no ibais la ultra bola. Pero hemos tenido suerte, chavales. Gracias, gracias. ¿Quién quiere aprender buceo? ¡Ay, Dios mío, wilmer ¡Ay, Dios mío, Wilmer. Pues... Yo creo que no, ¿no? O oh, sí, buceo... Neblina, voy a quitar neblina, pero... Ya veremos, ya veremos. De momento hemos conseguido un, una nueva forma galar, siniestro hielo. Que explota con el tipo lucha, así te lo digo. Uff, hielosis. Explota, explota. ¿Quieres poner el mote? Claro que sí, el mote de este Glacian se lo va a llevar. Raciano, Rincón Raciano, enhorabuena. Eres un Glacian forma galar. Eh, tú ya fuiste un Pokémon, no recuerdo cuál exactamente, pero tú ya fuiste en otra serie de algún Pokémon. En esta vas a ser una forma galar. Que no todas las formas galar. O sea, quiero decir, no vamos a capturar muchas. Tendremos, pero no muchísimas. Voy a mandar... Voy a añadirlo a mi equipo. Voy a quitar a... A Luismi, que está congelado. Y al fin y al cabo, pues como que no. Fuera. Fuera, Luismi. Ahí está. Tenemos a Raciano. <ríe> Qué guapo, tío. Ok, ¿dónde está, la, ¿dónde está la ciudad? Que necesitamos ir a la ciudad muy urgentemente, chicos. ¿Dónde está? Está lejos. Tío, ¿no está por aquí? ¡Oh, Ente, ¿Pero qué pasa con los legendarios, tío? En esta... En, en esta... ¿Oh, ¿Es Shiny? No, no es Shiny. No, digo, estaba, estaba flipando ya si era Shiny, tío. ¿Qué, qué pasa con los legendarios en el área silvestre, macho? Es increíble. ¿Esto qué son? ¿Objetos? ¿Pokeball? ¿Pokeball? Y revivir. Bueno, revivir es lo peor. Vale, esto es una nueva zona... ¿Cómo se llamaba esta zona? Vamos a ver cómo se llama esta zona, chicos Que me, me gusta saber el nombre Valle entre puentes era lo de antes Ahí está Esta zona es... Llanura Petrea Ok, va Primer Pokémon de la llanura Petrea No me lo creo No me lo creo Ya está, ya... No, no, en serio, ya Ya está, ya está O sea, es que no, no, no hace falta capturar más No hace falta capturar más, hermanos Pero no, eh Ya te lo digo eh... El Arbitar no es tipo siniestro, ¿verdad? Cuidado, ¿eh? Igual lo mato. ¿Lo mato? Uuuh, no, no lo mato. Perfecto. Vale, terremoto, LOL. Lo aguantas bien, ¿no? ¡Dios! Tremenda toña, ¿eh? Ghost, es tu momento, tío. Es tu momento. Vas a tener que tirar de danza pluma de locos. Pero de locos. Le bajas aquí el... El, el buen ataque. Triturar. Mi, madre mía, la Predic. Ah, es que no me quitas nada, crack. No me quitas nada, crack. Danza pluma. Así no tienes nada que hacerme. Un Larvitar, tío. Es buenardo, ¿eh? Roca afilada. Uh, ¡Lol! Eso puede ser crítico, ¿eh? Cuidadito que eso puede ser crítico, ¿eh, chicos? Eh, tenemos que capturarlo ya, ¿eh? Me puede matar, ¿eh? Cuidado que me puede matar, ¿eh? Cuidado que eso puede ser crítico, ¿eh? La la arbitar. Uf, voy a escapar, ¿eh? Roca afilada, no me lo creo. Aguántalo. Aguántalo, Ghost. A ver, tenemos a Hoiker, pero está muy por debajo de nivel. Voy a ir con Aprendiz. No quiero, no quiero renunciar a Estelarvitar. No quiero renunciar a Estelarvitar, chicos. Terremoto, tío. Pero a qué está. Pero, pero a qué juega este juego, tío. ¿Por qué? ¿Por qué adivina todo lo que voy a hacer? Tengo absorbe fuerza. Voy a hacer absorbe fuerza. Terremoto otra vez. No me matas, ¿no? No me matas. No me matas. No me matas. Vale. Vale, vale, vale. Calma, calma, calma, calma, calma. calma. Absorbe fuerza. Bajamos su ataque. Recupero mi vida. Y estamos bien. Madre de mi vida, eh. El semiinfarto, eh. Vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Tengo luz lunar, ¿eh? Pulso sombrío. Dios, pero ¿qué ataques tiene? Es un dios. Bien, bien, bien. Con Sinótica aguantamos. Con Sinótica aguantamos como dioses, chicos. Y encima lo vamos a dormir, lo cual va a ser increíble. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. No. Es que es increíble, tío. Igual le gustan las Pokéball. Digo yo, ¿eh? A lo mejor le gusta más la Pokéball. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Yo estoy yo estoy flipando. <risa> 18 Superbolas. Una Pokéball y se captura. Es acojonante. <risa> no puedo con este juego. A mí, a mí me supera. ¡La Arbitar! ¿Quieres un mote? Por supuesto, claro que sí. El mote de este... Larvitar se lo va a llevar eh, Su Mr. Mister Sulca Mr. Mister Sulca Anthony Ese es el mote, Mr. Sulca No me preguntéis ¿Qué le pasa por la cabeza al que dice Mr. Sulca? Pero este es el mote, pues este le pongo Ya está, no hay más Mr. Sulca, eres un Larvitar Futuro Tiranitar Buah, qué guapo Voy a quitar a Raciono Raciano lo siento mucho, estás paralizado, estás jodido a la bolsa. Bueno, es que también está paralizado roquicos. Este roquico roquicos, roquicos. Oh my god, no quiero capturar más, ¿eh? He tenido suficiente. Una maura, qué mono. Vamos para arriba. Creo que hay una ruta más o dos, incluso. Mira, mira, mira, mira qué guapo. <risa> bueno, ahora, bueno, volando tiene más sentido, pero andando no, ¿eh? Andando no. Aquí no voy a capturar. Esto lo vamos a dejar para otro día. Ya ya hemos tenido demasiado por hoy, ¿eh? un deal. Rey Gigas, qué guapo. Espejo del gigante No voy a capturar, no voy a capturar Ya lo haremos, ya lo haremos Hay tiempo de sobra Va a haber momentos donde haga falta capturar por aquí No os preocupéis, no os preocupéis Sol galeo, Chavales, que no he hecho esto, eh O sea, que yo no he preparado nada, eh No sé por qué hay tantos legendarios Y Dragon Vaya, vaya zona silvestre, es increíble Y porque no puedo capturar los que veo por aquí Si los llego a poder capturar Golit forma Galar! ¡Qué pasote! Está chulo, ¿eh? Está muy, pero que muy chulo. <risa> Algún día lo capturaremos. Lo juro. Lo juro. ¡Dios! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita esta ciudad! De repente es de día. Algo que, que no entiendo muy bien, la verdad. Pero bueno. ¿Por qué de repente es de día? Si estoy jugando de noche. ¿En esta ciudad siempre es de día o qué? ¡Qué guapa, tío! Eh, los, en este juego, otra cosa no Pero los diseños de las ciudades Son, para mí, los casi los mejores De toda la franquicia, ¿eh? Si no los mejores Vale, veo que hay evento ahí Vamos a terminar de hacer un repaso a lo que hemos capturado Vamos a ver qué Pokémon tenemos Cómo son de buenos Y lo dejamos por aquí A ver, tenemos a Mr. Sulca Un Larvitar eh, Que nos ha salido Por favor, que sea bueno malo un ataque especial, bueno en velocidad Vale Vale, bien, Gigi con agallas Y tiene una tetera rota Ok Ok, me vale, me vale, te lo compro Tenemos a Hoiker, que este también nos ha salido mal en ataque especial Lo cual también es bueno, porque de tener algo malo, pues que no sea el ataque, ¿sabes? Son atacantes físicos los dos Luego tenemos a Sebastián Que este creo que es atacante especial, ¿puede ser? uh F en el chat, chicos F en el chat, creo que este es especial, ¿eh? O a lo mejor es mixto. Tiene bastante ataque también, ¿eh? De momento lo tendré que mirar. Me lo decís en los comentarios si queréis, ¿vale? Y por último, nuestra forma galar de hielo siniestro. Que se va a venir para el equipo casi seguro. Neutro, vale. Manto nivel. Ok, ok, ok. No está mal, ¿eh? Raciano no está mal, me gusta. Me gusta. Vale, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este pedazo de episodio Estas increíbles capturas Yo creo que no he, no he tenido tantas buenas capturas Seguidas en mi vida Os sea, ha sido brutal, la verdad, brutal Chicos, dejad un super like De completo una apretada ese botón Como si la hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC que, chao Chao